Hola, eh, otra vez estamos en el canal y hoy cómo anda todo, ¿cómo anda? cómo anda todo el mundo y algo así. Bueno, ahora viene un doctor que va a enseñar cómo usar todas las, las cosas como, por ejemplo, para respetar la cuarentena o el coronavirus. No creo que todos los respeten, pero hay que respetarlo la computadora de Ah, así está acá pom! ahora viene hoy tengo un millón de cosas en el maratín. y bueno ahí está eh, bueno me puedo sacar los lentes bueno eh, acá tengo el barrijo ¿Quieren que les enseñe cómo ponérselo? Si alguien tiene un, la nariz afuera del barbijo o medio, tienen que subírselo así. Y si se quieren quitar el barbijo, tiene que ser así. Y se lo tienen que poner así. Que les tape todo hasta la nariz y hasta acá. ¿Eh? Eh, bueno, también usen alcohol, esperen, acá tengo el alcohol. Se tiran en las manos también, así. Y también otra cosa que les va a servir un montón, esperen, a ver qué va a Si alguno tocó plata o algo como... Comida tiene que agarrar su alcohol en gel y ponerse gel. aunque sea un poquito porque se necesita y bueno creo que eso ya es todo adiós hasta luego y ahora viene una turista que um, sé que está en sé que está en otro país. Ahora viene. Estoy, estaré, eh, estoy en, en Nueva York. Yo vengo de Italia pero... necesito... necesito cambiar labores. Eh, eh, la voz. Quisiera decir, pero es que vengo de otro país y es de Italia. Eh, yo soy Latana. Latana. ¿Y qué señora está sin barbijo? Porque acá en Italia, o odi diciendo en otro país. Estamos sin barbijo. Porque lo es el presidente de ese país. Entonces, bueno. Eh, ¿Alguna cosa que quiera preguntar? Eh, sí. Eh, ahora estamos todo el momento un poco complicado porque hay COVID. Y ayer no usan barbijo y nada de eso, como los cuidados con alcohol en gel y, y, barbijo, y el barbijo. Y el alcohol. Eh, el alcohol eh, y, el, y el alcohol en gel se usa mucho, pero a la noche, a la tardecita, se tiene que usar el barbijo. Ah, bueno, pero se dice el barbijo Es seré mismo Es que abro de otra forma Abro como puedo porque, bueno Necesito hablar eh, así Y bueno que me decían? Porque yo les voy a mostrar la torre de país De París Es que está en París Y yes. en eso es el mismo por acá hay mucha gente es, mantenemos la distancia social ¿eh? y aquí le muestro la la torre de la torre de de París hermosa pero es que París se dice, bueno, ya le expliqué mil veces que, que, yo hablo, que yo hablo muy difícil porque practiqué todos los idiomas, que soy latana. Ok, hasta luego.